Es tiempo de la reactivación, es tiempo de volver a ganar. Por eso hemos decidido regresar a lo que es gusta. Para que juntos, ustedes y nosotros, vivamos el deporte. Bienvenido a los ganadores, el nuevo programa de Infilitación. A las 4 de la tarde. Porque entendemos sus emociones, jugamos para ganar. Aldeas Infantiles S.O.S. Guatemala presenta S.O.S. Radio, un espacio para dialogar y crear conciencia sobre los derechos de la niñez, fortaleciendo una crianza positiva. Esto es S.O.S. Radio. Comenzamos. Buenas noches, muchas gracias por sintonizar S.O.S. Radio, un espacio producido y gestionado por Aldeas Infantiles S.O.S. Guatemala. Mi nombre es Mario Paz. Coordinador Nacional de Comunicación de esta organización. Este es un espacio dedicado a conversar distintos temas relacionados a la protección infantil, principalmente para romper el ciclo de negligencia, abuso y abandono. Y es que esta última frase resume a la perfección el trabajo que impulsamos en nuestros distintos programas. Sin embargo, para que podamos expresar a mayor profundidad nuestra labor, es necesario auxiliarnos de ejemplos concretos. En el programa de hoy, Exploramos las acciones del Servicio de Fortalecimiento Familiar que realiza el Programa de Aldeas Infantiles SOS en Quetzaltenango. Las entrevistas que escucharemos a continuación fueron registradas en el Cantón Xecaracojo, una de las comunidades que conforman el Valle de Palajunojo. A nivel general, los servicios de fortalecimiento familiar que implementa Aldeas Infantiles SOS alrededor del país están enfocadas en fortalecer la capacidad de los adultos y de las familias para la crianza positiva y la protección infantil, y así evitar la separación familiar. Bajo una lluvia constante y entre las montañas del Valle de Palajunoj, entrevistamos a Claudina Cruz. Ella es directora del programa de Aldeas Infantiles SOS en Quetzaltenango, quien nos brinda mayores detalles sobre las acciones para el fortalecimiento familiar que se implementan en la comunidad. Eh, mucho gusto de saludarles, mi nombre es Claudina Cruz y soy directora del Programa de Aldeas Infantiles de SOS Quetzaltenango. El Programa de Fortalecimiento Familiar es uno de los programas que trabaja a nivel preventivo con el objetivo de poder desarrollar capacidades y habilidades en las familias para el cuidado y protección. Como bien sabemos, muchas veces la niñez y la adolescencia enfrenta una serie de riesgos en los hogares entonces, el objetivo de este programa es poder desarrollar capacidades en la familia para que cuiden, protejan y velen por los derechos que la niñez y adolescencia tienen. Dentro de estos derechos, por ejemplo, el derecho a recibir una sana y saludable eh, alimentación, eh, a recibir una educación y formación adecuada, el derecho a ser protegido, a ser cuidado, a ser atendida su salud, entre otros derechos. Pero muchas veces las familias no saben cómo... Desarrollar precisamente este rol de padre y madre, entonces aldeas infantiles les ayuda en el desarrollo de esas habilidades con el enfoque de crianza positiva, ya que muchas veces cuando la niñez y adolescencia tiene ciertas actitudes de rebeldía, los padres no saben muchas veces cómo actuar ante esas circunstancias y acuden a ciertos métodos que son violentos de crianza. Entonces, estas herramientas de crianza positiva precisamente les ayudan a ellos a emplear herramientas como la conversación, la consulta, el diálogo, la educación, el informar a los niños, el saber eh, actuar de una manera como más respetuosa hacia los derechos y hacia la integridad que el mismo niño y niña tiene. Gracias. ¿De qué forma se apoya a las familias que participan en este programa? Bueno, una de las formas en las que los apoyamos y que es la parte medular, podemos decir, es a través de los procesos formativos en la escuela de familia. En esta escuela de familia, las, los padres de familia reciben una serie de temas que son a través de metodologías participativas, donde se dialoga, se analiza… Eh, se les da información nueva a ellos sobre diversos temas que tienen que ver con los derechos de los niños, pero también sobre, como lo mencionaba anteriormente, sobre la crianza positiva. Este es uno de los aspectos medulares del programa, ¿verdad? que es la formación hacia los padres. Por otro lado, también sabemos que muchas de las familias viven en condiciones eh, económicamente desfavorables, es decir, no poseen ingresos que les contribuyan a satisfacer todas las necesidades materiales de los niños. Entonces, para eso nosotros también les apoyamos, eh, a través de una transferencia condicionada, donde se les apoya principalmente con eh, la alimentación, eh, con también algunas gestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, a los niños, ya que muchos padres de familia tampoco conocen en qué consiste este derecho, ni a quién puedo abocarme, ni cómo debo de hacerlo. Entonces también les ayudamos a estos padres de familia a utilizar los servicios que hay en sus comunidades para poder satisfacer los derechos de los niños. Les orientamos también en el tema de educación para que también de igual manera ellas puedan este, ser promotoras de la educación de sus hijos y puedan a su vez vincularse con los centros educativos a nivel comunitario y puedan de esa manera satisfacer el derecho educativo de sus hijos. Otra de las formas en las que apoyamos a las familias es también para que estas, en aquellas situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que hay eh, en, en las familias, de una manera, eh, a través de los procesos formativos, tanto la madre como el padre vayan conociendo una manera en la cual ellos como pareja, como familia, deben de construir un entorno que sea seguro y protector para sus hijos. Algunas familias, lamentablemente, tienen crisis bastante fuertes en este tema relacionado con la violencia intrafamiliar, entonces también les damos asesoría legal, les damos asesoría y apoyo psicológico para que éstas se puedan constituir en un entorno que de verdad y en personas referentes de la protección y seguridad para los niños, ya que lamentablemente si la mamá o el papá no generan ese entorno que en realidad sea de, de seguridad, de protección, de amor, entonces ¿en dónde va a encontrar el niño o la niña ese entorno? Muchas veces lo busca en la calle y ahí pues sabemos que hay mucho mayor peligro, ¿verdad?, entonces lo que se espera es que a través de estas orientaciones que brindamos a los padres de familia, pues ellos también vayan modificando esas actitudes que ponen en riesgo a los niños, porque al finalmente lo que queremos prevenir es que el niño este, sea separado de sus familias. Y bueno, tras escuchar una breve pero concisa explicación sobre en qué consisten los servicios de fortalecimiento familiar, la señora directora del programa de aldeas infantiles SOS en Quetzaltenango, nos comparte con más detalle cuáles son las comunidades en las que se interviene, así como las condiciones que propician las intervenciones de aldeas infantiles SOS en estas comunidades. Por el momento lo estamos trabajando en la comunidad de Xecaracó. Esta comunidad de Xecaracó forma parte del, de las comunidades del Valle de Palajumó, que son conocidas por pues lamentablemente, ¿verdad? a pesar de que son comunidades que quedan bastante cerca de la comunidad o de, o de o mejor dicho, verdad del área de Quetzaltenango, de la municipal del municipio de Quetzaltenango, lamentablemente son comunidades que carecen de muchos de los servicios básicos. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del de servicio de agua, del servicio de, de drenajes, del servicio incluso a accesar a la salud, ¿verdad? no todas cuentan, por ejemplo, con un este, centro de convergencia, no todas cuentan con escuelas incluso, a nivel tanto primario como secundario, entonces es una comunidad que lamentablemente, a pesar de que es bastante cercana al casco urbano, carece de varios servicios públicos, que pues por lo consiguiente trae que la población pues se vea limitada en poder fortalecer su desarrollo. ¿Qué cambios se esperan en las comunidades a partir de intervenir con cada familia? Bueno, yo creo que definitivamente esos cambios, afortunadamente ya cuatro años de estar en la comunidad de Xecarapó, nos hemos ido dando ya de eso, cuenta de esos cambios. Y uno de los más significativos para nosotros ha sido el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento principalmente de las mamás en cuanto a la forma en la que ellas pueden venir y educar y trasladar esos nuevos conocimientos a, a sus hijos. Lamentablemente, verdad, en el pasado, eh, muchos niños y niñas sufrían de violencia en sus propios hogares por los métodos de crianza que tenían. Ahora podemos decir que por lo menos de las familias que han sido beneficiadas con nuestro programa, estas familias ya utilizan otras herramientas para educar a sus hijos, ya trasladan eh, la información, trasladan eh, sus... Así que lo que tradicionalmente ¿verdad? una familia le eh, da a sus hijos son valores, y a todos esos valores pues son trasladados de una manera pues más amorosa, eh, respetando la dignidad de los niños, y yo creo que eso es como el avance más significativo y el impacto más significativo para el programa, el ver que en realidad las familias, su modo de educar a sus hijos, de tratar a sus hijos y de relacionarse y convivir con ellos, es desde, desde un eh, enfoque de respeto, desde un enfoque como como persona, como ser humano, y desde un enfoque de amor y de, de consideración hacia lo que el niño en realidad le presenta ¿verdad? para sus vidas. Muchas gracias. ¿Qué actores sociales o instituciones deben involucrarse para mejorar las condiciones de vida en general de las comunidades, y específico de la niñez y la adolescencia? Bueno, yo creería que en realidad, finalmente cuando hablamos de la niñez y la adolescencia, todos, a todos nos compete en realidad estar unidos para poder transformar el mundo que ellos tienen a un mundo mucho mejor es decir, todos los adultos estamos con la responsabilidad de poder generar oportunidades para ellos sin embargo yo creo que es clave aquí el rol que tienen por ejemplo las autoridades municipales o las autoridades comunitarias en el caso de Shekarakó ¿verdad? Eh, aquí pues la autoridad máxima sabemos que están eh, las alcaldías indígenas, está también el COCODE eh, son las autoridades que deberían propiciar eh, principalmente eh, que se vele y se promuevan los derechos de la niñez y la adolescencia. Por otro lado, también afortunadamente existen varios líderes y lideresas eh, que tienen un enfoque diverso, ¿verdad? algunos que promueven la protección al agua, algunos que promueven la protección al medio ambiente, otros que promueven este, proyectos de infraestructura, pero independientemente del enfoque que ellos tengan, cada uno de ellos debe de llevar como... como parte del estandarte o de sus banderas que promueven ¿verdad? es la protección y la seguridad de los niños. Eh, los centros educativos, obviamente, ¿verdad? todo el sistema de salud, todos los que elaboran en los diferentes eh, servicios públicos también deberían de priorizar a la niñez y adolescencia dentro de sus planes, dentro de sus acciones. Entonces, al final, yo creo que Aldeas Infantiles es una organización que dentro de la comunidad de Chicaracó ha permitido también… Generar esa red de apoyo entre todas estas entidades que he mencionado y otras más, porque obviamente también hay otras ONGs que han venido a apoyar a la comunidad y que juntas hemos ido ayudando a ir transformando prácticas, a ir transformando también la realidad de estas comunidades y de estas familias y las hemos llevado eh, de un nivel de desarrollo a un nivel mucho más elevado, que permite ahora a la niñez y adolescencia sentirse más seguros y protegidos. Por favor, permanezcan en sintonía de SOS Radio. En este momento saldremos a una pausa comercial, pero volveremos pronto. A... El hombre absurdo es el que no cambia nunca. George Clemenceau. Radio Infinita.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 Es una conferencia global, la cual reúne emprendedores líderes de todo el mundo para compartir experiencias y visiones a futuro con más de 1.500 asistentes de 35 países diferentes, quienes podrán escuchar 50 conferencias impartidas por más de 125 oradores expertos y líderes de las mejores compañías del mundo con el objetivo de unificar el ecosistema empresarial. Tercera edición, Volcano Summit, del 10 al 12 de septiembre, con el patrocinio de Banco Industrial, Claro Empresas, Samsung, CMI, Visa,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 Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Ella es directora del programa de Aldeas Infantiles SOS en Quetzaltenango. Estas intervenciones fueron registradas en el cantón Xecaracoj, una de las comunidades que integran el Valle de Palajunoj en Quetzaltenango, específicamente sobre las acciones del servicio de fortalecimiento familiar en la localidad. Este servicio se enfoca en fortalecer las capacidades de los adultos y de las familias para lograr una crianza positiva reducir los índices, índices de violencia que afectan a la niñez y a la adolescencia dentro del seno de sus propias familias, también para promover el desarrollo integral a través de facilitar el acceso a servicios de educación, salud, empleabilidad, entre otros. Se procura incidir positivamente en la vida de las familias y de las comunidades. En este segmento abordamos de manera más específica el trabajo de fortalecimiento familiar que se realiza con adolescentes y jóvenes en las comunidades rurales. Y es que el Valle de Palajunoj está integrado por siete comunidades de origen quiché. Está ubicado a menos de 10 kilómetros del casco urbano de Quetzaltenango. Y a pesar de la cercanía con esta ciudad, las comunidades del Valle de Palajunoj enfrentan distintas problemáticas sociales. Y estas problemáticas se reflejan en condiciones que facilitan y propician la separación familiar, la pérdida del cuidado familiar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bajo una lluvia permanente, Claudina Cruz aborda las actividades específicas con adolescentes y jóvenes. Sí, en efecto, sí se realizan algunas actividades específicas con esta población, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y tienen una escuela de derechos. Esa escuela de derechos, pues obviamente, ¿verdad? lo que pretende hacer es formar a la niñez, y adolescencia y juventud en sus derechos, como bien sabemos, venimos de comunidades que han sido totalmente excluidas, que han sido discriminadas y pues parte fundamental para promover su desarrollo es que ellos, mismas, ellos mismos se reconozcan como, como sujetos de derecho. Entonces, esta escuela pues les ayuda en esta, en esta formación, ¿verdad? que ellos conozcan todos los derechos que poseen. Principalmente uno de los derechos que nosotros comentamos bastante verdad, en, en estos niños, Niñas, adolescentes y jóvenes es el derecho a la participación en todos los ámbitos ¿verdad? y en todos los sectores este, de su vida. Otro de los derechos que promovemos mucho es el derecho a la organización que ellos tienen también como jóvenes y que a través de esa organización también ellos hagan valer esas necesidades puntuales que tienen a nivel de comunidad, por ejemplo. Otra de las formas en las que nosotros ayudamos a la adolescencia y juventud es a través de la gestión de algunas becas, lamentablemente por las situaciones económicas que ellos poseen, que las familias poseen, muchos han estado privados de recibir la formación que necesitan, ¿verdad? aquí en la comunidad lamentablemente la educación que se recibe es hasta el nivel de primaria, muchos de ellos dejan de estudiar ya en básicos y si es carrera, todavía más, precisamente porque no poseen el factor económico, entonces se les ha gestionado becas y se les ayuda en un seguimiento a su proceso educativo. ¿verdad? Cuando es necesario se le da reforzamiento escolar, cuando es necesario hacer otro tipo de gestiones para que avancen en lo educativo, también se les apoya. ¿Qué capacidades esperan que tenga un adolescente o un joven al concluir su participación dentro del proceso de fortalecimiento familiar? Bueno, yo creo que una de las más importantes que pudiésemos considerar es que sea un agente que en realidad se reconozca como sujeto de derecho, que sea un adolescente o un joven que en realidad sepa que tiene derechos y que no solamente los conozca, sino que también este, los exija. ¿verdad? Entonces, ese es uno de ellos. Pensaría que otro de los más significativos es que también sea un, un ciudadano que en la medida de lo posible se, se vincule con esas organizaciones a nivel comunitario que ayudan a fortalecer el desarrollo y que él pueda plantear desde esos espacios sus intereses, sus iniciativas, sus opiniones y que esa voz pues obviamente sea escuchada. Para eso también hay que tomar en cuenta que no solamente va a bastar que el niño, niña, adolescente y joven se reconozca como sujeta de derechos, conozca sus derechos y los exija, sino que por otro lado tiene que existir todo eh, un entorno ¿verdad? de adultos, de instituciones que está en la disponibilidad de escucharle y de tomar en cuenta esa opinión. Yo creo que son dos de los factores bien fundamentales, definitivamente pues esperamos que este esta niñez y adolescencia también alcance un desarrollo que sea pues que lo lleve finalmente a tener una vida independiente una vida autónoma pero también reconocemos que existen otros factores verdad a nivel social a través de los cuales también tenemos que ir trabajando de manera conjunta con otras organizaciones gracias y ya por último vemos que dentro de las condiciones que afectan a la niñez eh, están por el, el tema de la violencia pero al entrar a la juventud, la persona entra en una etapa en la que se prepara para la vida adulta, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué capacidades de, se debe fortalecer en esta persona adolescente y joven específicamente para enfrentar de una mejor manera o una manera más adecuada o más eficiente para enfrentar a la vida adulta, ¿verdad? Pensar en la autosostenibilidad, en uh -huh. la independencia. ¿Qué condiciones debe esta persona joven o adolescente fortalecer para lograr esa independencia? Uh -huh. Sí, yo creería que una de las vitales es, tiene que ver mucho con la formación eh, académica, verdad. definitivamente si el adolescente y el joven se prepara académicamente o incluso técnicamente, las oportunidades para poder prepararse para una vida independiente van a ser mucho mejor, porque va a poder, pues obviamente, eh, mejorar sus condiciones de vida a través de generar ciertos eh, eh, ingresos, ¿verdad?, y creo que a nivel general a todo lo que nos preocupa siempre es tener una condición de vida que sea estable, donde podamos pues por lo menos tener segura nuestra alimentación, nuestra salud, la educación, que son prácticamente de los servicios más básicos del ser humano. Entonces, para que un joven en realidad esperemos que él tenga una vida independiente, pues definitivamente la formación es clave, la educación es clave. Entonces, parte de lo que nosotros esperamos es que ellos pues logren avanzar en su proceso formativo. Eh, algunos pues pueden irse por la línea técnica, otros por la línea académica y querer estudiar en la universidad y pues les ayudamos en este aspecto, pero déjenme contarles que un elemento también fundamental que hemos nosotros ido eh, trabajando ¿verdad? Con, los, con los adolescentes y jóvenes es todo esto que tiene que ver con las capacidades también eh, vinculadas a nuestra salud mental hay muchos factores ¿verdad? que lamentablemente aunque yo tenga a veces la capacidad académica me detienen y es cuando yo siento miedo a avanzar, miedo a hacer esto este, o me siento incapaz ¿verdad? de poder realizar cualquier objetivo y muchas veces esto está vinculado más con la parte emocional que con la parte este, académica entonces también parte del acompañamiento que se les brinda a los jóvenes es a que sean más resilientes, ¿verdad? a que pueda darse un proceso de salud verdad mental eh, de superación del trauma verdad que muchas veces ellos han vivido desde la niñez algún tipo de violencia o algún tipo de situación que bien lo puede dejar a uno encapsulado y que si uno sigue en ese proceso por más formación que uno tenga muchas veces uno no logra avanzar entonces consideramos que un elemento fundamental que hemos estado trabajando con las juventudes es este grado el, el que tiene que ver con la con la salud emocional con la salud mental y pues obviamente verdad este componente educativo en este punto de la conversación, identificamos distintas acciones orientadas a fortalecer las capacidades no solo de las familias, sino específicamente las capacidades de las y los jóvenes para enfrentar una vida adulta. Y Aldeas Infantiles SOS Guatemala también promueve acciones específicas para fortalecer la capacidad de los adolescentes y de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral, para enfrentar una vida independiente y, log y lograr una autosostenibilidad. La siguiente intervención también fue registrada en el cantón Shekarakó, en el Valle de Palajunó, y es Omar Duque, quien coordina los proyectos de empleabilidad con adolescentes y jóvenes bajo la iniciativa llamada Yudkan, en la que Aldeas Infantiles SOS promueve capacidades para la obtención y la conservación de un empleo. Omar nos comenta en qué consisten las acciones de empleabilidad que impulsa Aldeas Infantiles SOS con jóvenes del Valle de Palajunó en Quetzaltenango. Eh, sí, ¿qué tal Mario? Te comento de que con base en la estrategia de empleabilidad que tiene Aldeas Infantiles SOS, eh, se tiene planteado pues, generar estas acciones en los eh, adolescentes y jóvenes que les permita fortalecer habilidades para alcanzar la autosuficiencia. Como eh, parte de estas acciones podemos mencionar los ejes que se, que se manejan directamente con la iniciativa de YUTCAN, que son las mentorías, que vendría a ser como este esta acompañamiento y orientación de parte de, de personas que son eh, expertas en algún tema específico y pues eh, tienen esta, les dan esta orientación a los participantes. Le, el segundo eje serían las capacitaciones, que también pues está orientado a poder eh, eh, darles estas herramientas a los participantes para que cuenten con mejores habilidades y fortalezas que les permitan eh, alcanzar la autosuficiencia y también sobre temas específicos sobre la empleabilidad, como hacer una entrevista, como elaborar un currículum, eh, todos estos aspectos. Y por último, las pasantías o las prácticas laborales, que pues, ya va directamente, pues, que ellos tengan como esa oportunidad de poder tener el acercamiento directo en una empresa, en un establecimiento donde les permita pues, tener esta esta práctica y que pues puedan ya poner en, en, pues en práctica ¿verdad? todos los, los conocimientos y las habilidades que han reforzado y qué aspectos específicos se deben fortalecer para que las y los jóvenes logren la autosostenibilidad sí en este caso pues eh, es un tema bastante integral pues vemos de que pues se necesita pues eh, fortalecer habilidades blandas como por ejemplo eh, liderazgo trabajo en equipo cómo poder eh, solucionar conflictos pero va de la mano también con eh, habilidades más técnicas verdad que definitivamente son necesarias y también pues ciertas habilidades emocionales eh, podría decir puesto de que los jóvenes también necesitan como eh, poder eh, tener estas estas eh, habilidades que les permitan no únicamente pues cómo presentarse a una entrevista o cómo conseguir un trabajo sino también cómo conservarlo cuáles son los los aspectos que son necesarios que por ejemplo un reclutador puede observar y también pues eh, las habilidades que pues a ellos les permitan pues también relacionarse eh, de qué manera también en algún momento pues pueden manejar sus emociones hablamos también de inteligencia emocional entonces sí es como algo bastante integral ¿Qué entendemos como habilidades blandas? Habilidades blandas podrían entenderse, por ejemplo, como estas habilidades de que nos permiten a nosotros desarrollar cierta tarea específica. Por ejemplo, cómo podemos eh, desarrollar una habilidad para que los jóvenes pues, eh, comprendan primero qué es eh, liderazgo, qué es el trabajo en, el, en equipo, qué es, por ejemplo, qué necesitan ellos para poder... Eh, desarrollar alguna tarea que les requiera pues no únicamente estas eh, uh -huh. habilidades técnicas, digamos que lo podemos dividir en las habilidades técnicas de por ejemplo, no sé cómo elaborar pan, cómo eh, utilizar unas ciertas herramientas y entonces las habilidades ya blandas se refiere a como lo, lo interno las habilidades que estos jóvenes necesitan también desarrollar para que puedan eh, complementarse junto con las habilidades técnicas ¿Cómo ¿Cómo podemos hacer coincidir lo que eh, los jóvenes ven, por ejemplo, en las escuelas de derechos, ¿verdad? que se reconozcan como un sujeto de derecho? ¿De qué forma se complementan con eh, nuestra perspectiva de Yurka? No? Está completamente relacionada, debido a que los jóvenes pues, al identificarse eh, como sujetos de derechos eh, pueden eh, saber y tener como esa, esa certeza de que… Pues, eh, como personas, como seres humanos, pues eh, tienen con, eh, cuentan con estos derechos que son universales, que son inalienables, y pues esto, al, al tener este conocimiento, pues les permite a ellos también buscar como esas mejores condiciones de vida medi mediante capacitaciones, mediante formaciones, tanto técnicas como prácticas. Entonces, eh, se busca eh, de que ellos pues, puedan comprender primero eh, los, los, los derechos con los que cuentan, con los que, los que son necesarios para que puedan optar por un desarrollo integral y una mejor condición de vida, y pues ya ponerlo en práctica con las, con las formaciones y las capacitaciones que se reciben en los programas de youtube Nuevamente llegó la hora de una pausa, pero permanezcan en sintonía de SOS Radio para conversar sobre estrategias de fortalecimiento de capacidades para el beneficio de adolescentes, jóvenes y de... Mejorar es cambiar. Ser perfecto significa cambiar a menudo Winston Churchill. Más parqueo, perfecto Mejor accesibilidad, perfecto Mejores instalaciones, perfecto Perfecto.com.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 En este episodio hemos explorado las acciones que se realizan en las comunidades del Valle de Palajunoj para prevenir la separación familiar, específicamente acciones dirigidas a los adultos, ya sea padres, madres de familia o cuidadores, para fomentar una crianza positiva, reducir los índices de violencia, mejorar las condiciones de salud y nutrición, entre otros aspectos orientados a la protección infantil. Estas intervenciones fueron registradas en el Cantón Xecaracoj, una de las comunidades que integran el Valle de Palajunoj en Quetzaltenango. En esta comunidad, el Programa de Aldeas Infantiles SOS desarrolla acciones específicas orientadas a adolescentes y jóvenes. Se busca fomentar buenas prácticas de vida, como la continuidad de sus estudios, fortalecer sus capacidades para, para conseguir y conservar un empleo, entre muchos otros aspectos, pero más allá del tema laboral, el enfoque de las intervenciones se centra en el bienestar integral de la persona, desde aspectos como la autoestima, la superación del trauma y la prevención de condiciones que puedan vulnerar su estabilidad y su bienestar. Bajo una lluvia permanente, seguimos conversando con Omar Duque, coordinador de Aldeas Infantiles SOS Guatemala en relación a la empleabilidad juvenil. ¿Qué se espera de un adolescente o joven que ha formado parte de procesos de reconocimiento de sus propios derechos, de los derechos de las demás personas, y que además ha sido fortalecida sus capacidades de empleabilidad. ¿Cómo influye esta persona sobre su comunidad, su entorno familiar, su entorno social? ¿Qué capacidades tiene, qué, qué influencia tiene esto sobre la comunidad? Pienso que tiene una influencia bastante grande, debido a de que pues, al reconocerse como una persona sujeta de derechos con formaciones técnicas, y con formaciones sobre ampliabilidad y habilidades para la vida, pues puede mejorar sus condiciones de vida, puede mejorar eh, tanto individualmente como en su comunidad, puesto que les permite pues eh, desarrollarse de una manera integral. Entonces de esta manera pues pueden eh, al cambiar estas situaciones de vida, pues eh, se logra pues que puedan tener un, un mejor acceso a a capacidades que les pues, que les permitan alcanzar esto esto yo la idea que tengo es cómo mejorar esas condiciones de vida que la mejoran para ellos y también pues para su comunidad y pues esto pues el objetivo pues a grande, a gran escala sería que pues ya una gran mayoría una gran parte de los jóvenes que, que viven en una comunidad específica pues puedan tener como estas mejores condiciones de vida cómo puede alguien digamos que esté escuchando el programa y estar interesado en apoyar a los jóvenes, ¿cómo puede un padre de familia, un hermano, un primo, un tío, etcétera, un jefe, ¿cómo puede esta persona fortalecer estas capacidades dentro de los jóvenes que tiene al alcance? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué podría hacer yo, como radioescucha, pero también como ciudadano, para fortalecer las capacidades de empleabilidad que pueden tener los jóvenes que me rodean? Primero que nada, pues, confiar en ellos. Eh... Primero que nada, también, pues, darse cuenta que los adolescentes y jóvenes, pues, eh, no, no son como personas inacabadas, de que son inexpertas, que no tienen las capacidades para, para poder lograr y alcanzar sus objetivos. Hablándolo, pues, un poco más técnico, dejar el adultocentrismo de un lado, donde, pues, se tiene la, la idea de que los adultos somos los que tenemos como la palabra final y los adolescentes y jóvenes solo tenemos que ser o tienen que hacer perdón lo que los adultos decimos entonces primero que nada dejar estos paradigmas de que pues eh, no permiten que los jóvenes pues al no tener como ese apoyo esa confianza de parte de, de las personas que tienen a su alcance pues desde ahí pues ya se empiezan a truncar pues estos estos sueños entonces yo pensaría de que primero pues es tener esa confianza darles la oportunidad eh, también pues conocerlos verdad muchas veces no, no sabemos realmente cuáles son los intereses cuáles son como las capacidades que cuentan nuestros adolescentes y jóvenes y pues al no tener este conocimiento pues no no no podemos tampoco pues apoyarlos en lo que ellos podrían tener entonces yo pensaría de que pues es esto verdad que darles esa oportunidad darles esa confianza y permitirles de que ellos también puedan alcanzar sus sueños obviamente todos nos equivocamos todos tenemos Algún, eh, alguna decisión que de podemos replantear entonces es esto, saber de que pues son personas, como lo mencionamos antes sujetas de derechos y que pues tienen todas las capacidades para poder alcanzar lo que se propongan únicamente lo que necesitan también pues, es ese apoyo, ese acompañamiento esa orientación de parte de las personas adultas que nos rodamos o que están alrededor de ellos ¿Un joven puede tener fortalecidas muchas de sus capacidades pero también se va a encontrar con un contexto social, económico adverso, que muchas veces lo puede orillar a, a buscar otro tipo de soluciones como la migración o cualquier otro o un subempleo, etc. Entonces, ¿qué debemos mejorar como sociedad para fortalecer no solo las capacidades del individuo sino a nivel social y comunitario ofrecer estas oportunidades? ¿Qué necesita el joven encontrar? Sí, yo pienso de que um, sabemos, ¿verdad?, que en el país, pues lamentablemente tenemos pues, una deuda histórica con las juventudes. Entonces, primero que nada, pues es mejorar esas condiciones, brindar oportunidades. Es algo que obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, pero pues pienso de que sí es muy necesario ese apoyo, ese involucramiento con las juventudes, porque se tiene como un grupo que... Bueno, primero que nada, pues reconocer que son, las juventudes son diversas, de que no tienen, los mismos, no, no tienen las mismas características, no cuentan con las mismas, eh, las mismas situaciones eh, en todo sentido, ¿verdad? Entonces, poder involucrarnos con ellos, poder eh, tomarlos eh, como, no como el futuro, sino como el presente. Entonces, enfocarnos en eso como sociedad, darles esa oportunidad, creer en ellos y pues darles la oportunidad para que ellos puedan contar con ese apoyo de parte de nosotros en cada uno de nuestros espacios. Ahí sí que hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando en este momento para que podamos, pues primero que nada, involucrarnos con, con todos estos procesos en los la que las juventudes están eh, involucrados verdad porque muchas veces, como lo mencionaba anteriormente, los vemos como como algo, como, como un grupo inferior, inexperto, que pues si bien no, no, no tiene la experiencia que, que un adulto pueda tener, pues eh, tiene todo ese potencial y lo que pues, se necesita es esa, esa, esa confianza, que, que realmente eh, se tengan esas eh, oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse y acompañarlos en esos procesos, porque muchas veces eh, se encuentran solos en esas situaciones y pues necesitan esa orientación que, que en algún momento sí se les puede dar. Antes de ir a un nuevo corte comercial, es importante recalcar que la conversación de hoy gira alrededor de todas aquellas acciones que Aldeas Infantiles SOS impulsa en las comunidades del Valle de Palajunoj, en Quetzaltenango, y que son parte de los servicios de fortalecimiento familiar, en el que se trabaja directamente con familias que viven en situaciones de vulnerabilidad. El objetivo de estas intervenciones es fortalecer la capacidad de estas familias para una crianza positiva y así evitar la separación familiar. Y además, evaluamos las acciones que se realizan directamente con adolescentes y jóvenes para mejorar sus capacidades para enfrentar la vida adulta, para lograr la autosostenibilidad, la independencia y al mismo tiempo lograr que las y los jóvenes puedan influir positivamente en sus familias y en sus comunidades nuevamente es momento de ir a una pausa comercial pero regresamos pronto en SOS Radio Si cambias la forma en que ves las cosas las cosas que ves cambia Birds high. Cambia. You know how I feel. cambia Wayne Dyer cambia No te pierdas la gran liquidación Yokohama en diseños y medidas seleccionadas. Llévate las mejores llantas del mercado a un excelente precio y para todas las marcas de vehículos. Paga hasta 10 cuotas precio de contado. Cotiza ahora mismo al PBX 1705. Elige seguridad, elige Yokohama. 80 años, Cofiño tal Infinita Podcast, disponibles para ti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 Pop. Pop. Lee. Lee. Tix. Tix. ¿Cómo es? Politics. No, Politics. <risa> Escucha Tix Radio todos los martes y los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Radio Infinita. Queremos escucharte. Tix Radio. Estás escuchando SOS Radio, Hola, conducido por Mario Paz. De de SOS Radio. En este episodio exploramos las distintas acciones que se realizan en el programa de aldeas infantiles SOS en Quetzaltenango, específicamente a través del servicio de fortalecimiento familiar. Es importante anotar que el fortalecimiento de las familias y de las comunidades para lograr una crianza positiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se logra a través de acciones multidimensionales, en el, los segmentos anteriores abordamos acciones directas que se realizan con padres, madres y tutores a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, para generar condiciones favorables para la niñez es necesario trascender de acciones individuales y orientar los esfuerzos también en fortalecer las capacidades del Estado a través de sus instituciones para garantizar el desarrollo integral de las familias y sus miembros. En otras palabras... Para concretar entornos seguros y protectores para la niñez y la adolescencia, es necesario garantizar que estas condiciones sean obligaciones del Estado. Pero, ¿cómo lograr tal cosa? Pues en Aldeas Infantiles SOS manejamos un servicio específico para mediar e influir en las políticas públicas relativas específicamente a la niñez y a la adolescencia. La lluvia fue constante durante el desarrollo de la siguiente entrevista, y rodeados por las montañas del Valle de Palajunoj en Quetzaltenango, conversamos con Neri Lepe, Coordinador Nacional de Abogacía e Incidencia en Aldeas Infantiles, SOS, Guatemala. Neri, ¿cómo podemos definir y contextualizar el trabajo que realizamos desde la Coordinación Nacional de Abogacía e Incidencia sobre la vida de las comunidades y de las familias? Bueno. Mario, desde incidencia abordamos dos caminos, por llamártelo de una forma. El primero es un camino indirecto, donde hacemos incidencia por medio de políticas públicas, por medio de apoyar esos espacios políticos municipales ¿verdad? y gubernamentales en su momento, para que toda la ayuda que viene del Estado llegue e impacte la vida de las personas en las comunidades. Entonces, nosotros les damos capacidades a al Estado, a los gobiernos municipales ¿verdad? para que a partir de esto ellos puedan manejar mejor sus políticas y que estas políticas sean el camino eficiente, eficaz, correcto y a partir de este camino llegue de una forma rápido a las comunidades se tiende que a veces las políticas son muy tardadas o son muy burocráticas y entonces por eso es que cuando llega a las comunidades llega muy tarde entonces es una de las formas indirectas en que nosotros trabajamos para impactar Segundo, pues obviamente abordamos ciertas comunidades, ¿verdad?, donde vemos que las necesidades son primordiales y que vayan acopladas a nuestro objetivo que es la niñez, ¿verdad?, y su protección. Y a partir de eso, pues hacemos incidencia con los líderes locales, les presentamos nuestros proyectos, nuestras ideas y apoyamos esto, que esto también da respuesta a las políticas públicas que en algún momento se han generado. Entonces, ahí es donde empatamos las dos cosas, ¿verdad? Hacemos el trabajo de incidencia indirecta, directamente y hacemos el trabajo de incidencia indirectamente con las poblaciones. Ok, entonces vemos que ese, ese primer camino de incidir en las rutas o en, o en la política pública a nivel gubernamental o municipal o de Congreso es una de las vías, ¿verdad?, ¿Cuál es una vía o un trabajo más específico de, que Aldeas Infantiles SOS implementa en las comunidades también como parte del pro, de, de los procesos de incidencia? Bueno, eh, primeramente trabajamos mucho con los líderes comunitarios y con los líderes indígenas, ¿verdad?, dependiendo pues el contexto eh, sociocultural de, de las aldeas o de los espacios donde nosotros trabajamos y a partir de eso pues presentamos proyectos e iniciativas que los que los líderes necesiten y que las comunidades, pues de alguna forma eh, demuestran que, que es necesario. Obviamente nos enfocamos en el tema de, de niñez y adolescencia, y a partir de eso, pues las necesidades o los derechos, mejor dicho, que las niñas y los niños necesiten eh, fortalecer en sus comunidades. A partir de esa idea, entonces ya los programas o las sedes de nuestros departamentos, entonces empiezan a hacer un trabajo ya de, de campo, ¿verdad?, donde empiezan a ver eh, cómo estos derechos se pueden fortalecer a través de capacitaciones, talleres, eh, dar capacidades, habilidades, competencias, tanto a los líderes comunitarios o indígenas, como a las familias y a los niños y niñas y adolescentes. ¿Y de qué forma involucramos eh, o gestionamos la participación de los mismos adolescentes jóvenes dentro de la formulación de estas políticas o, dentro, o cómo recopilamos sus ideas, sus intereses, para presentarlas y gestionarlas dentro de nuestros procesos de abogacía e incidencia? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque realmente eh, muchas veces estos trabajos de, de incidencia y de política como que se vuelven muy adultocentristas, donde en algún momento como que los adultos somos, tomamos las decisiones de las niñas, los niños y los adolescentes, y ahí es donde estamos haciendo como un cambio en, en esta dinámica, eh, estamos haciendo espacios donde los los, los niños las niñas y los adolescentes se vuelven no solo participantes se vuelven protagonistas y es donde escuchamos verdad donde ellos aportan y estos esto que ellos aportan es lo que se vuelve una política e hemos generado así en, en varias eh, en varios espacios comunitarios por darte los ejemplos que últimamente hemos platicado que ha sido quiché y san juan zacatepeques donde los chicos incluso han llegado a la comisión del menor y la familia del congreso de la República, y le han hablado directamente al diputado Batres y le han dicho, queremos, necesitamos, le exigimos de alguna forma que nos dé educación, que nos dé salud, que nos dé protección, que nos dé protección especial para aquellos que necesitamos porque somos con un, tenemos una discapacidad. Esos son los espacios protagónicos que los chicos están empezando a tener. Llegar al Congreso, para ellos fue una experiencia única, pero hablarle al diputado, presidente de la comisión y decírselo frente a frente, creo que el mismo diputado dijo, wow, esto es lo que nosotros queremos escuchar de las niñas y los niños. Claro, y, y específicamente en Quetzaltenango, ¿verdad? Tanto la, las acciones pues, que a nivel histórico ha realizado eh, Aldeas Infantiles, el programa de Shela como lo que se viene coordinando a nivel nacional, ¿cuáles son las perspectivas eh, de, de incidencia y abogacía que se vienen, ¿verdad? O que, que empezamos a implementar. Mira, vamos por el mismo camino. Eh, en Quetzaltenango hace poco se actualizó, por darte, un ejemplo, darte una idea, la política de protección a la niñez y adolescencia. Esta política tenía una fecha eh, de caducidad sí. prácticamente del año 2021-2022, y entonces ahorita lo que hizo eh, la municipalidad conjunto a la sociedad civil fue actualizarla, ver qué cosas habían funcionado, darle seguimiento, ver qué cosas no habían caminado muy bien y ver por dónde caminaban. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que con esta actualización las niñas, los niños y los adolescentes tengan ese protagonismo que hemos tenido en otros, en otros espacios, ¿verdad? Estamos teniendo otros proyectos en Quetzaltenango y es lo que queremos que los adolescentes sean escuchados por medio de la política pública. Que no quede solamente en un, en un documento escrito y que las autoridades lo, lo digan y que las organizaciones lo ejecuten, sino que los chicos sean parte de esto. ¿De qué forma coordinamos con otras organizaciones de sociedad civil, organizaciones estatales, para fortalecer estos procesos específicamente en Quetzaltenango. Estamos presentes en redes, ¿verdad? Por decirlo así, la red de derivación del Ministerio Público, la red de protección de la niñez y adolescencia, eh, también tenemos cartas de entendimiento con otras organizaciones eh, de sociedad civil, incluso estamos buscando ahorita, pues, eh, fortalecer nuestros... Eh, espacios con la municipalidad y con la oficina de protección de la niñez, con la oficina de la mujer, que son espacios donde sabemos que son importantes para que las niñas y los niños en algún momento puedan llegar a tener ese impacto que queremos. ¿Cuál es la importancia de involucrar también, además de las autoridades municipales, a las autoridades locales, comunitarias e indígenas? Es súper importante. Quienes están en la comunidad son estas autoridades. Quienes viven el día al día con las poblaciones son estas autoridades indígenas y autoridades comunitarias en, en el departamento y en el municipio de Quetzaltenango. Entonces, no podemos trabajar con las autoridades locales si no trabajamos con las autoridades indígenas. Es como decir, queremos trabajar con la municipalidad, pero no queremos trabajar con el gobierno. Entonces, eso sería, pues, no estaría bien. Bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan y que trabajan, en pro de la niñez y la adolescencia, ya sea desde su casa, desde su comunidad, eh, si trabajan en una, una organización o trabajan a nivel municipal o estatal, a que se acerquen a nosotros y que por medio de nuestro programa de Quetzaltenango o en los otros seis departamentos donde estamos laborando, que se nos acerquen para que podamos hacer ese trabajo interinstitucional y a partir de eso realmente impactemos la vida de, de las niñas, los niños y los adolescentes de una forma más fuerte. Antes de cerrar este episodio de SOS Radio, esta vez con intervenciones registradas desde el cantón Checaracoj en el valle de Palajunoj, Quetzaltenango, es importante recalcar que el fortalecimiento de las familias en las comunidades se realiza a través de acciones transversales que involucran de forma directa a las personas adultas que se encargan del cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes, pero también compete e involucra a instituciones del Estado, desde el gobierno central, diputaciones distritales, alcaldías municipales, pero también de una forma muy directa y oportuna a las alcaldías indígenas, alcaldías comunitarias y todas aquellas formas de representatividad propias de las comunidades alrededor del país. Generar condiciones adecuadas para un sano desarrollo de las personas requiere acciones conjuntas y coordinadas para así brindar no solo las herramientas necesarias para una crianza positiva, sino las condiciones sociales, económicas y culturales que permitan prevenir la separación familiar y reducir los riesgos de abuso, desprotección y abandono infantil. Esto fue SOS Radio. Muchas gracias por su sintonía. Nuestra invitación es a reflexionar, a dialogar y a actuar en favor de las condiciones de vida que enfrentan las niñas, niños y Adolescentes y jóvenes en Guatemala. Feliz noche. Hasta la próxima. Debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Candy.